Los grandes eventos de, de gran formato en las ciudades inciden clarísimamente en muchos, en muchos aspectos, en muchos ámbitos. Lo que es relacionado con lo puramente urbano creo que tiene una afección clara en lo que solemos de, de, denominar lo que es en la epidermis, ¿no? en la imagen que ellos provocan en toda la, la morfología de, de las ciudades y la afección a los ciudadanos. No, no obstante, en tanto más informemos, más expliquemos a los ciudadanos en, el, en, la, en los datos, de ese, de, de esa, o de la dimensión de ese evento, menor será la reproducción que en ellos tengan. La fórmula que se, que se me ocurre, como bueno, estamos en un ámbito muy creativo, es la I más A dividido entre C igual a S. ¿no? Nada, sería, que creo que es fundamental, la I de la información, cuando se va a una ciudad informar desde todas las dimensiones, ¿no? o la gran dimensión de que puede tener un gran evento en todos los ámbitos en que ellos coinciden. Que ¿no? eh, más A, porque es la A es de adaptar. De adaptar. Yo ir, podemos ir con un proyecto que tiene unas características técnicas de producción de gran, de gran formato, pero hay que de pensar siempre cómo se puede adaptar o cómo interviene la otra parte para poderlo adaptar al entorno en el que queremos incidir. ¿no? Y todo ello dividido, ¿no? partido por, por C de la ciudadanía, ¿no? es decir, lo que, poderlo hacer los partícipes a los ciudadanos de todo lo es la acción que está llevando a cabo en ese entorno para que se produzca la, la S, que nos dé igual la S de satisfacción tanto al promotor como a, la, como a la parte institucional, como a la parte de los ciudadanos que ellos, que ellos van a participar en ella. Los ingredientes eh, fundamentales para poder alcanzar estos, eh, dar estos pasos serían voluntad de las partes, marcar objetivos claros de qué es lo que queremos conseguir para nuestro entorno y tercero, establecer las medidas en las que también las partes nos podamos entender y si podamos hacerlos posibles en beneficio de toda la, de toda la ciudadanía.